Se aproxima un tiempo crítico, donde nuestra especie solo será una pequeña parte de la historia. Espero que este mensaje quede en tu memoria. El mundo se evapora por causa de una guerra. El hombre ya no piensa en un futuro, este presente nos aterra. La vida se aferra en busca del porvenir y la paz no se verá venir. Estamos en tiempo de decidir entre vivir o morir. Matamos para conseguir lo que queremos, sin importar a quién herir. El dinero compra armas, no todos los soldados empuñan armas. La revolución no se trata de dejar cientos de muertos en una manifestación Los problemas aumentan por la contaminación Que ha dejado la violencia en mi nación No se habla de derechos humanos en medio de la conspiración De que sirve la precaución No vemos la realidad más allá de la noción El humano quiere ser un reptil Y el reptil ser de un humano El que ayude en hermano tarde o temprano Le calcinará la mano Seguimos cegados por la sangre que envenena nuestro espíritu La avaricia, la condena que pagamos en plenitud Sociedad describe Demasiada población la cual no sirve Tiene que haber reducción es lo que ellos necesitan para no entrar en una crisis mundial Descuida, eso solo es un aviso temporal He vivido muy poco, no es necesario saber que la humanidad provocó la enfermedad letal Al procrear el virus mortal Es vital cuidar nuestro entorno Con ley y orden para la supervivencia de esta odisea Se crea un planeta tecnológico convirtiéndonos en esclavos Es el diagnóstico, tiempo crítico Donde vale mala existencia de un político que la desquiento de pensadores Es una decepción para las nuevas generaciones Empezando por los educadores que carecen de razones de comunicación Comprender las situaciones, que ya no se obedece cuando no hay suficientes justificaciones.